En primer lugar agradecerte Berta por esta entrevista y recién comentaste de que fue como un viaje este retorno ¿verdad? a Paraguay y desde que saliste por esta cuestión de la carrera internacional en esta ocasión volviste con el Grammy en las manos, ¿cómo se sintió eso? Te decía al, al comenzar nuestra charla que hay viajes y viajes ¿no? y este viaje para mí representa una vida, representa también un, un sueño ¿no? Un sueño que de alguna manera puedo entregarle a mi país concretado, en una, en una estatuilla, pero también en, en muchas cosas, ¿no? en muchos discos, en muchos proyectos, eh, en muchos, eh, no sé, na vi nacer muchos sueños, eh, cobijados por la inspiración que generó Paraguay siempre para mí. Y es muy hermoso volver de esta forma a casa. Yo ahora recuerdo por, al, al ver este video de lo que fue ese día, dije, bueno, ahí vamos y ahí vamos como abriendo una puerta ¿verdad? para ver qué, qué pasaba después que, que abrimos esa puerta y nos sentábamos en ese, en ese lugar y ya enseguida casi pasó todo esto. Así que fue como, como un sueño muy hermoso y pasó todo muy rápido. Ahora te quiero plantear de nuevo un viajecito. <risa> en el 2012 Recibiste tu primera nominación al Grammy sí. Latino, me imagino que habrá sido algo súper increíble, ¿verdad? Hermoso. También, y si nos podés comentar ah, sobre eso antes hermoso que. Hermoso, bueno, nosotros estábamos. Yo no, no sigo la, la, la, la, la ceremonia de nominación del anuncio, mm. me, pone, me crea mucha ansiedad, ¿verdad? Entonces veníamos en el auto, me acuerdo con Paquito, porque Paquito estaba en, en Paraguay justamente el disco era con él. Y veníamos en el auto y en el auto me, me avisan que estábamos nominados. Eso no podía creer, era una ilusión enorme, ¿no? Y, y eso que te decía, ¿no? Una puerta que se, que se abría, eh, Y fue realmente una explosión, una explosión de alegría. Una explosión eh, creo que similar al, al, al haber logrado las iluminaciones eh, para este último, este último disco también, una explosión realmente, ¿verdad? Sí. Las redes sociales, el teléfono, la alegría de la gente que aparte encuentra la forma de hacerte saber su alegría. Entonces de, de alguna manera se, se va duplicando, triplicando y en fin, exponencialmente esa alegría. Va creciendo. Mm. Y en aquel entonces, infelizmente no pudiste ganar el, la terna, ¿verdad? Pero diez años después recibiste esta estatuilla que está acá. Y, y en esos diez años hubo eh, muchísima dedicación, esfuerzo, paciencia, eh, perseverancia eh, para alcanzar el Grammy, verdad. Y cómo describís eh, esa, la satisfacción, el hecho de que todo ese esfuerzo tuvo un resultado, verdad. Porque en el 2012 hubo el sueño y en el 2022 se cumplió ese sueño. Lo que se ve es el trabajo. Eh, fueron eh, cuatro instancias de, de, de, de nominaciones, verdad, eh, que, que fueron también a, a proyectos que fueron concebidos con mucho amor. Eh, hice no sé, discos dedicados a tango, hicimos este disco con Paquito Rivera que fue el primero que abrió la puerta, ¿verdad? después eh, salsa roja, el, el disco con la camerata Bariloche luego, eh, y cada disco como te que te cuenta su, su propia historia, ¿no? Hasta sí. llegar al legado. Y lo que se siente es eso, ¿no? El ver que de alguna manera acariciaste un sueño y, y de repente puedes tocar ese sueño, ¿no? que sensación más hermosa es esa. ¿no? Como en la personificación. De alguna manera, uh -huh. sí. sí. Bueno, acá quiero comentarte algo. En el disco vos le homenajeaste a dos guitarristas. Uh -huh. Vos sos la primera artista paraguaya en recibir el, el Grammy Latino. Uh -huh. Y nos develaste a todos en el Día Internacional de la Mujer. Uh -huh. ¿Qué nos cuenta, qué nos dice esa, esa coincidencia? Sí, ¿verdad? es una voz que, que merece ser escuchada y que merece tener igualdad de oportunidad. Eh, así que que nada, eh, pienso más cuántas reivindicaciones que todavía nos quedan, ¿no? Entonces, eh, ojalá que eso sirva solamente para, si sirve para, para, para una sola cosa, este disco que sea para eso, ¿no? Para, para hacer sentir que, que hubieran mujeres que, que lograron dedicarse a, a su pasión, a su, a su música, a su vocación, en tiempos en que quizás no, no era eh, lo más corriente que eso sucediera, y sin embargo, con condicción fueron adelante, siguiéndose ese, ese sueño Y mira qué hermosas historias que se vienen sucediendo a partir de eso. ¿no? Eh, y queda mucho camino todavía por delante. ¿no? Sí. Recién recibiste la condecoración de la Orden Nacional del Mérito, mm. la segunda vez, ¿verdad? Solo que ahora en, en un grado mayor. Y te iba a preguntar qué, pas, qué, qué te pasa por la cabeza en un momento como ese, ¿verdad? Mm. Pero eh, acompañé... Y vi cuando te emocionaste y mm. no podías contener la, la emoción, las lágrimas, mm. y después también eh, dirigiste un, un discurso a todos, ¿verdad? Mm. Pero igual eh, me gustaría hacer esa pregunta. ¿Qué, qué, en esas fracciones de segundo, ¿qué pasa por tu cabeza? La verdad es que la, la, la imposición de la, de la orden nacional del mérito para mí fue un, un momento muy emotivo, como, como bien decís, eh, porque Siento que, que yo dediqué una vida de servicio a, a Paraguay, a su música, a su arte, y a buscar eh, dentro de la, de la música y el arte paraguayo aquello que podía compartir. Y me di cuenta cuánto poco que se conoce de la voz de Paraguay y cuánto que tenemos para decir. Eh, y siento que, que ojalá sean más voces las que, las que hablan y las que cuentan, de nosotros, de nuestras historias, nuestra visión del, del mundo ¿no? eh, y darle las gracias a, a Paraguay en ese momento que sentía ese agradecimiento a este, a este lugar, a su tierra roja, a, a, a, a todas las historias que, que, que me hicieron quien soy, ¿verdad? con sus luces y con sus sombras, ¿verdad? porque este país está impregnado en cada, en cada parte de mi ser. Eh, Yo paraguaya de y siento muy profundamente a, a mi país. Entonces eh, sentir esa esa eh, esa condecoración eh, y poder eh, sentir con eso el abrazo de, de, de mi país fue para mí realmente el sueño de una vida. Sobre el Grammy. El, el día que llegó a tu casa uh -huh. cuando lo quitaste de la caja y lo miraste, ¿en qué pensaste? <risa> Finalmente llegó. Finalmente. Eh, le esperé mucho, porque aparte quería, quería traer el premio a casa. Quería traer a, a Paraguay. Eh, entonces para mí era como completar el círculo, ¿verdad? Y el círculo se completa eh, hoy al poder presentárselos a, a, a ustedes y poder compartirlo con las gente, ¿no? Y eso que siempre hacemos, ¿no? El poder tocarlo, ¿verdad? Que el Paraguayo es tan importante. Yo no sé si, si afuera de fronteras eh, eh, sabrán esa característica nuestra, pero nosotros tenemos que tocar para que sea de verdad, ¿no? Y eso de alguna manera sucede hoy, ¿no? ¿Y hasta cuándo está esta día aquí por Paraguay? Quiero quedar hasta el 25 y ya volver a, a, a Boston y empezar también con, con todo el trabajo de, de empezar a viajar y a tocar conciertos en Nueva York. Entonces ahora quiero respirar este momento, quiero respi respirar de, de, de esa arena, quiero sentir el, el sonido de, de las olas al romperse, quiero sentir el, el perfume de, de, del mar. ¿verdad? Quiero apreciar cada una de esas, de esas esas imágenes y esos sonidos y esos perfumes de este momento, ¿no? Disfrutarlo, ¿no? Yo no, no tengo prisa. No tengo apuro, no tengo agenda. Eh, entonces, eso me permite fluir mucho con este, con este momento. Y, y bueno, y el viaje hoy es para adentro. Eh, entonces, eso, a eso voy. ¿Cómo ves eso de reencontrarte con los músicos acá de Paraguay, eh, ver figuras conocidas, caras muy conocidas? Contenta, me pone muy contenta. Eh, realmente es una... Es un ejercicio muy lindo, el poder celebrar con otros su, su alegría. ¿no? Especialmente si somos colegas y, y, y nos dedicamos a esta, a esta profesión que es eh, una de las profesiones más nobles que, que hay. Eh, entonces para mí es, es muy hermoso sentir ese, ese apoyo de mis, de mis colegas y, eh, y el hecho de que podamos juntarnos a compartir la alegría eh, es muy hermoso. Genial. Ahora quiero apelar un poco a tu memoria, ¿verdad? Sí. Porque el diario Última Hora cumple este año 50 años, sí. ¿verdad? Eh, cinco décadas. Entonces, eh, quería pedirte si nos podrías comentar, compartir algún pasaje o alguna, algo que recordás, ¿verdad? Vivido en el diario, a través del diario. Bueno, yo del diario Última Hora tengo muchísimos recuerdos. Me acuerdo que cuando eh, viajé al Uruguay, <risa> hacía algunas notas para el diario. Antonio pechi me, me acuerdo que facilitó un carnet de, de acceso como corresponsal de, de Última Hora. Así que en algún momento eh, pude acceder a entrevistar a la gente como su padre, a Mercedes Sosa. Recuerdo que entré a alguna conferencia de prensa. De... Acá mira, justamente <risa> te quiero mostrar <risa> esta foto. Es increíble, sí, increíble. Y tiempo después la volví a ver a, a, a la señora Mercedes. ¿no? Eh, en fin, me acuerdo bien de ese, de ese Walkman. ¿verdad? sí Me acuerdo muy bien. ¿Te acuerdas de lo que hablaron ese día? Y, yo no sé, pero me tocó mirar el privilegio de estar. Sé que era bien caradura dura, che, que me senté al lado de la señora. Sí. Justo tienen ahí, tiene la mirada fija. Sinceramente no, no recuerdo qué pudo ser, pero yo estaba fascinada por conocer a esa leyenda de la música. Y mira, hoy, hoy quien fue su productor musical, su pianista, es con quien hemos eh, grabado historia del tango, con no. quien hemos hecho felicidad, que es mi, mi querido Popis Pató. O sea, cómo las cosas nos van encontrando de nuevo y en otro lugar. ¿no? Dicen siempre que la vida es como una como escalera caracol, ¿verdad? Vos vas pasando por lo que crees que son los mismos lugares. Pero no es siempre igual. Mira, siempre es distinto. Solamente decirte que, que este fue un viaje que lleva mucho tiempo. ¿no? Y ahí vos te vas encontrando con ángeles que, que te dan una oportunidad es con, eh, con gente que te hace tu primera entrevista. Me acuerdo de, de Pastoriza. ¿no? Una gira mágica y misteriosa se llamaba. La, <risa> una de las notas que la primera que debe haber hecho importante, me acuerdo también de alguna nota que publicó Aníbal carlos Campo, una crítica, después un concierto se fue en el diario Última Hora también. Y en momento esos momentos esas, esas notas, esas críticas, esos comentarios, esas oportunidades fueron dándole ilusión, regando la ilusión. Eh, entonces quiero agradecerles por el, por el camino y por haber de alguna manera creído en en lo que en aquellos momentos empezaba a esbozar eh, musicalmente. Así que gracias por apostar a mí, gracias por la confianza, y eso también es a ustedes. Muchísimas gracias, Horta.